Hablando con Jesús podcast. Hola, mis hermanos de Cristo, en la gloria, aquí en hablando con Jesús podcast otra otro domingo más, otra semana, un de semana que el Señor nos da, pero no es siempre la gloria y la honra a nuestro Señor. Esta semana el Señor nos ha traído un tema maravilloso que dice Nunca dejes que estas, cosas, que estas tres cosas eh, controlen tu vida Una vez más, nunca dejes que estas tres cosas controlen tu vida Son tres cosas que el Señor nos trae esta semana eh, Para que comencemos a reflexionar La semana que va a comenzar Que estas tres cosas no realmente no controlen tu vida Y el Señor nos lleva a Efesios capítulo 5 El versículo del 11 al 20, siempre andré en la gloria, la honra y el poder de nuestro Señor, y dice la palabra, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas, manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No. Mira pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embreguéis con vino, el cual y discusión, antes bien se llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos, cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y ya terminando el versículo 20 dice dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos de vida de con Jesús el Señor nos trae una misión maravillosa que él realmente quiere que nosotros eh, estemos conectados con él y que estas cosas no controlen tu vida. Son tres cosas que el Señor nos trae en este domingo en esta hablando con Jesús propias y que nos quiere hablar más, más profundo de nuestros corazones y siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial. Mira que uh, antes de comenzar esta misión hubo muchos, muchos, muchos eh, problemas técnicos, pero. Bueno, glorificando al Señor porque se pudo hacer, está pudiendo hacer esta emisión. Eh, aquellos que nos escuchan en que en la Gloria Radio, un saludo bien grande y poderoso desde aquí, de los estudios de Cristianos en la Gloria. Siempre dándole la gloria, la honra y el poder de nuestro Señor. Siempre eres hermoso, maravilloso Señor. Y gracias Señor por darnos esta oportunidad de adorar el nuevo reino de los cielos. Señor, gracias, Señor, porque tú eres grande y eres maravilloso, Señor. Eh, bueno, aquí vamos a comenzar primero diciendo que somos sus hijos de, de luz, sus hijos que realmente seamos embajadores del de reino de los cielos. Y la primera cosa que te puede controlar tu vida es el dinero. Yo creo que, <coughs> perdón, el, el dinero es lo que hoy en día es el Dios de todos. Y en Hebreos 13:5 nos dice, tengas en libre del amor, el dinero, y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, el Señor nunca te va a separar, el Señor siempre te va a dar lo que tú necesitas. Hoy se piensa mucho en el dinero, en los materiales, pero en lo espiritual vemos un pueblo que no está enfocado y conectado con el Señor, en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo tomar un poquito de agua y mis hermanos de aquí hablando con tus a la garganta <coughs> y, y cuando el Señor dice mantengas en el libre del amor al dinero el Señor lo está diciendo porque Él sabe cómo somos Él sabe como seres humanos eh, que ese amor al es dinero que veo, veo, vemos mucha gente que Quiere más y más y más y más y más, pero bueno, el Señor siempre haciendo su voluntad y dándole la gloria al Señor, porque cada día lo está enseñando. Aquí compramos ese propósito, no que Él nos compran nuestros capuchos. Y algo muy importante que nos lleva a primero de 6:9. El Señor nos dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. No ha terminado el versículo, pero aquí. Vemos que el Señor está hablando de su pueblo y diciendo: las más concentrado en de las cosas materiales que lo espiritual están y, y, y está siendo esclavos de lo, de lo, de la, de, de lo material del nivel de lo espiritual. Cuando tú estás en lo espiritual, te lo digo aquí todo es maravilloso y termina este versículo diciendo: estos afanes insensatos dañinos hunden a la gente en la ruina en la destrucción o sea no estando en la, no estando en la presencia del señor y es por eso que el señor nos trae está este tema maravilloso que se ha titulado nunca dejes que estas tres cosas controlen tu vida la primera una vez más es el dinero ese dinero que mucha gente pelea mucha gente mata mucha gente mejor dicho idolatra entonces hay que tener mucho cuidado con eso que es una gloria un propio maravilloso que nos dice, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas, no te, no te obsesiones con el dinero, pero le dice el Señor, no te obsesiones con cosas que realmente no valen la pena. El Señor es maravilloso, eres grande y poderoso, todos los que nos escuchan en que en la radio, también nos ven por Facebook y YouTube. <coughs> Perdón, esto es maravilloso saber que... Él nos enseña a ser mejores, nos enseña a que realmente seamos salvos en el mundo. Eh, esa sale en el mundo, mis la gloria. algo muy importante que está mirando en esta, en esta semana. Unos, unas frases maravillosas que dice: A veces toca ministrar a otros con el corazón roto, y es ahí cuando entiendes el propósito de tu llamado. Muchas veces, mis hermanos de Dios en la gloria, tenemos aflicciones y tenemos muchos problemas. Y saber que ya no estamos siendo dejando, dejando que el dinero nos controle, entonces ya sabemos que a veces estamos afligidos, pero el Señor nos manda a la buena hermana de de los cielos. Y es por eso, mis hermanos de Dios en la gloria, y aquí les hablo con mis propios que el Señor nos está diciendo, no te preocupes, yo voy a suplirte, yo voy a hacer que tú estés bien, tengas un techo tengas una comida, pero recuerda tienes que tener comunión conmigo y tienes que hacer, seguir esos estatutos seguir esas reglas prácticamente que está haciendo el Señor el Señor es fiel, el Señor nos da para comer nos da mira, si te da pan y un vaso de agua la gloria de Dios, hay muchos que lo tienen por medio de Cristo en la gloria fundación vemos muchas cosas muchas veces que hay comidas que únicamente tienen para un café, no más, todo el día. Entonces, date por bendecido, por bendecido, pues, que bendecido, nombre, por el Señor te está bendiciendo, que el nombre poderoso su nombre. Maravilloso eres, Señor. Eres santo y maravilloso. <coughs> Perdón. Aunque estemos confesionados, pero siempre dándole la buena, dándole la buena, buena buenas, buenas reino de los cielos. Y en este nunca dejes que eh, estas tres cosas que te controlen en tu vida. Viene un segundo paso. Ese segundo paso, mis hermanos de de la Gloria, hay otra frase que, dos pasos que Y mira que en esta frase dice: Puedes tener, perdón, puedes ponerte todas las máscaras que, que quieres, pero tus acciones dirán siempre quién eres. El árbol se conoce por sus frutos. Y tú eres ese gran árbol. Tú eres ese gran árbol que realmente da con los frutos no necesitas ponerte más no necesitas ponerte cosas que digan una cosa pero por detrás de están siendo vemos mucha gente de esa manera que delante de ti dicen una cosa pero tú detrás, tú detrás pero tú eres ese, ese, esa luz, ese hijo de luz <coughs> perdón eh, y es por eso que el Señor mis amado de Dios en la gloria nos está llevando ¿qué voy con esto? nos está llevando en tus peores momentos ora, confía en Dios y ten fe y avanza el señor tiene todo el control y, y lo maravilloso de todo es mis hablando que la gloria y a veces si sí, a veces nosotros eh, nos sentimos aburridos, cansados pero el señor siempre tiene el control de todo en lo y ese es y el segundo ese es ese pasado que eh, el Señor nos trae ese es pasado que nosotros a veces queremos traer y el sí. Señor te está diciendo deja el pasado ya ese pasado está quedó atrás es como cuando um, como cuando y Pedro negó al Señor cuántas veces el gallo veces cuántas veces el Señor le dijo que si lo amaba tres veces esas tres veces el Señor diciendo ¿de qué hablas? yo te he perdonado, yo te he obrado yo he orado por ti y, y tú estás conmigo en una vida eterna que está el Señor dice para su gloria aquí, hablando con papás ese pasado mira lo que nos dice el Señor en 2 Corintios 5.17 en 2 Corintios 5.17 nos dice, de todo modo que si alguno está en Cristo, nueva escritura es las cosas bienes pasaron y aquí son hechas nuevas Esa, eh, las cosas cosas ya pasaron <coughs> somos unas nuevas criaturas en Cristo entonces eh, el señor está diciendo todo lo que está hecho bueno. entonces Dios nos ha perdonado Dios te ha dicho, de qué pasado estás de qué cosas estás hablando eh, no te preocupes todo bajo control está hizo el señor en el nombre poderoso de tu Jesucristo una misión que el señor nos trae que realmente no debemos dejemos controlar de ese dinero de ese pasado, porque ese pasado, el Señor también nos habla a través del profeta de Isaías en, en el capítulo 43, versículo 18, que nos dice, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Una vez más, el Señor te está diciendo, ah, pues, vamos a un futuro, a un presente y a un futuro, y cuando estemos en este camino estrecho, a y si vamos, vamos a caminar por ese desierto, cuando lleguemos a esa puerta, Vamos a, el Señor te va a decir, si ves esta casa que está ahí, entonces decir, sí. Y el Señor te dice, porque en lo poco fuiste fiel, fuiste comprometido, leíste mi palabra, tuviste comunión conmigo, pasaste eh, las adversidades, pero... Este es tu pueblo, una vida recuerdo. Qué maravilloso es el Señor en el nombre poderoso de su nombre. No, mis hermanos, eh, esas son dos cosas de las tres cosas que te pueden en tu vida entonces mucho cuidado, que el dinero no te desvíe el camino del Señor, eh, eh, que tu pasado, unas cosas del pasado, mis hermanos, que o sea, la gloria aquí hablando con sus propios, es que puede comenzar a causar odio, rencor, cosas en tu corazón. Ahí eso, ahí falta de perdón y muchas cosas, comienzan las enfermedades, comienzan las cosas. Él es lo que no quiere el Señor. El Señor quiere que tú le entregues tu ansiedad, tu carne, tu problema. Y, eso por, y, por, y es por eso que el Señor quiere hacerlo sobrenatural en cada uno de vosotros. Lo ha hecho conmigo y yo sé puedo hacer contigo en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Santo eres, poderoso eres, Señor. Una misión que va a ser corticado hablando con Jesús que va a ser cortico pero una palabra que el Señor quiere, quiere traer en este domingo un domingo de bendición, un domingo de poder a los ojos un domingo que el Señor quiere traer la buena nueva terreno a los cielos y bueno mis hermanos el, el, próximo, el próximo o la próxima cosa que te puede controlar tu vida son las personas entonces cuidado con primero es el dinero, el segundo son, es el, tu pasado, y mira que está mirando otra frase, esta frase dice, no todas las personas son tus amigos, algunos te traicionan otros son mal agradecidos y otros muerden, la mano que les da, les dan de comer, entonces hay que tener cuidado, mis hermanos, sin poner los ojos en un hombre o en Dios, yo lo pongo en Dios, Siempre busco su voluntad. Entonces, yo siempre lo he dicho. Y nunca me voy a casar de decirlo. Él es el que dice, prende cámaras, apaga cámaras, habla, vuestra imagen, haz audio y hacemos la voluntad del Señor. No mi voluntad. Es por eso que hay que tener cuidado. Entonces, mis hermanos, no significa que no vamos a estar con, con aquellas personas eh, en el mundo. Claro que sí, porque somos esos hijos de luz como sus hijos de luz, necesitamos que ellos también conozcan al Señor el y conozcan a nuestro Señor. Y algo maravilloso que nos dice la palabra, 1 Corintios 15, que nos dice, no, no os dejes engañar. las malas compañías corrompen las buenas obras. Esas malas compañías, podemos estar con personas que no conocen de Dios, groseras y eso, pero el Señor nos ha puesto ahí para aprender, para moldearnos, para entender, si fuimos nosotros en un pasado, entonces el Señor quiere que realmente entendamos que, así como el Señor está, va a trabajar con ellos, declaramos en el nombre de Jesús que ellos van a llegar a Cristo, así es con nosotros. Mis hermanos, te la gloria. Grande eres, poderoso eres, Señor. Y una vez más, no todas las personas son tus amigos. Algunos te traicionan, otros son mal agradecidos y otros muerden la mano que les dan de comer una palabra. Fuerte, pero verdadera visión de en la gloria. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos dice y no os adaptéis a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios es un Dios perfecto. Y él nos está diciendo, yo renovo a tu mente, yo renovo a tu corazón, es el corazón de piedra, no estoy, yo estoy es un proceso, el Señor nos está ayudando y también necesitamos poner de nuestra voluntad, mis hermanos, que en en la gloria, aquí, en la voz Jesús Podcast, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Y ¿Qué más? El Señor nos lleva un proverbio maravilloso en estar hablando con Jesús Podcast, hablando con Jesús podcasts una vez más cortico, pero sustancioso está ansioso, al más profundo de vuestros corazones. Perdona si me está yendo la voz, pero siempre dándoles agua, está fuera de terreno de los cielos. Proverbios 27, capítulo, eh, 20, capítulo 27, versículo 5 y nos dice, mejor es la reprensión franca el amor encubierto. ¿Quiénes son las heridas del amigo, de enemigo. Recuerda que el Señor te ha dado ese servidor, que lo bueno y que lo malo. Bueno. Entonces, recuerda que siempre debes dar. Gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Entonces, mis hermanos de que estamos en la gloria, siempre agradeciéndole al Señor que sabemos que, que necesitamos ser flacos, necesitamos decir las cosas con amor Y no insultando, sino las cosas que realmente que entienda la gente que hemos venido aquí a hacer esa luz en las tinieblas el mundo y que una vez más mejores la represión franca que la amor vida. y cuáles son las heridas del la amigo pero no engañosas de su del entonces mis hermanos de cristalos de gloria esas personas que tienen cuidado esas personas que... <coughs> perdón santiago 4.4 cuatro oh almas adultas, no sabéis que la amistad del mundo es la amistad contra dios cualquiera pues quiera ser amigo del mundo, te constituye enemigo de Dios. Tú eres amigo de Dios o del mundo. Te doy un consejo, sea amigo de Dios. Tú no quieres ser enemigo del Señor, no quieres ver su vida. Y aquellos que realmente no quieren hacer ese llamado al Señor, el Señor te va a llamar con esos lados de amor. Esos lados de amor, tú no los quieres ver, mis hermanos, de Cristo de la Gloria, pero siempre haciendo su voluntad, amándolo, poniéndolo en el primer lugar. Recuerda cosas, tres cosas que te pueden controlar en tu vida, el dinero el pasado, las personas y ya para ir terminando mis hermanos en este corto hablando con sus propias en 1 Juan 2, 15 dice no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está más claro no lo dice la palabra tú amas al Señor tu prioridad es el Señor segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y, y sí, pero si tú pones de perder el dinero tu pasado y las personas, te van a descontrolar, te van a desviar y no vas, no vas a estar enfocado o enfocada en la presencia del Señor. Así que mi hermano de aquí, en la PodoCorpus en esta emisión cortica pero sustanciosa, yo siempre digo que ese es el es objetivo para esta semana que comienza. Y, es lo que el Señor nos dio. Algo cortico, pero sustancioso. Hacemos la voluntad del Señor, no nuestra voluntad. Recuerda, nos veremos el próximo domingo a las 7 de la mañana por Bogotá, Colombia. Dios te continúe bendiciendo. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús, podcasts.